Hola, soy Rosana Najasón Arellano. Leeré un soneto de mi autoría que se llama La Rosa. La rosa trae tierra en sus espinas, y aunque la desnudez del crudo ocaso resulte ser fatal en este caso, diré que es de las flores más divinas. Si luego no la ves por las esquinas,